Vale. La cosa es que tengo que centrarme y concentrarme para saber dónde está Popono, ese objeto misterioso. Puff. Ahora mismo, eh, chicos, no siento, puedo decir que, que mucho, pero hay una cosa que está clara y es que. Ese objeto está aquí. En este sitio. Porque este sitio es el que yo vi Chua. cuando encendí la vela. Me mostró, me mostró también no sé. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por aquí abajo? Hay camiones, hay un tractor. Joder, tío. <risa> Vamos. ¡Oh, joder! ¿Qué pasó? la puta! ¿Qué pasó, hombre? ¡Yo! Hey, ¡Telaraña! ¿Dónde te la araña? Sí, sí, sí. Fue. ¡Dios! ¡Te mostró que eran las películas! ¡Dios! ¡Te mostró que de las películas! ¡No ruedas, tío! ¡Uh, me da mucho tiempo pasado! ¡Sí, eh! ¡Sí! <fíjate> tiene pinta de fábrica, ¿no? ¿Por qué? Pues tiene pinta, porque. No sé de qué, pero. ¡Fu! El piso está como lleno de, de aceite. Sí. De aceite para la maquinaria. ¿Y dones aquí? Hay como. No sé, tío. Uf. Mira, aquí hay otro cuarto, pero está taponado de papeles y cosas. Hay mil papeles por aquí. Dios, mm. arte el cuarto? Sí, sí, está taponadísimo de papeles. ¡Cuidado! ¿Dónde? Ahí está factura de la caixa, ¿sí? No sé, tío, mire, ahí hay otro, no sé... No sabes qué come... Komatsu... ¿Tracción o algo? Para que sí, vieras a eso... Y... Ahí como, no sé, una... No sé si es una recepción de algo... ¿Esto, no? No sé... Vale, esto tiene es pintar pinta que de los cañones entraban por ahí. Exacto. Aquí. Imagino, ¿Esto estará bien? Sí, ¿no? Vale, sí. sí. Es... Bueno. Chapa. Mira, sí. Ahí sí, es aquí. Yo, pero habían tres personas. Sí. Sí, este era. Bueno, el que aquí estaba el vigilante de la sí. zona o. Puede ser. Claro, la gente Como el que te da el paso, pero. Hace mucho viento, no sé si se va a escuchar bien. Uf. Mira, arriba hay otra... ¿Eh? Otra sala, aquí arriba. Sí, se puede subir por ahí. Vale. vamos Recuerden que la parte de, de Yoman está aquí en la, en la descripción, por si quieren ir. y está el canal de Lowe y Yoman. Cuidado con el.. con el piso, tío, no me metido, ¿vale? El dispositivo abandonado. Sí, está bien, creo. ¿Está bien? Sí. Vale. Muchas sillas. Ha sido complicado, eh. Entrarlo por aquí. Sí, eh. Cuidado, no, güey. ¿Pero qué han hecho aquí, tío? No sé, pero.. Uf, muchas cosas ahí. Oh, mira esto. Toque. Okay. Cuidado porque hay cristales también. La... Sí, es que sí, cuidado, cuidado. Bah. Mira, raya papel. Es miniatura. mira esto, tú, ¿cómo estás? ¿Es imposible, entrar por aquí? Mira esto. ¿Qué coño? ¿Qué es esto, no sé, pero está plastificado. P ¿Plastificado no? ¿Cómo se dice? No sé. Eh, eh, no me acuerdo cómo se como dice. Como bueno, que está nuevo, vamos. No, no sé, tío, pero... Uf. Es que es imposible, ¿eh? No sé qué sería no sé si esto, se no sé. entrar, a lo mejor, por detrás. Pues, pues... Mira, está... Pues, verás. Pues, está bien, ¿eh? de una caja. Mira, siéntate, un sillón crítico. Mira. Fua. No a sé, ver. Ti. Ahora mismo. Eh, no siento nada es decir, no siento que, que, que algo me llame. ¿Vale? Es decir, puede ser que. Mmm, puede ser que el objeto ese nos quede por esta zona, así que vamos a tener que continuar, ¿vale? A ver por aquí que vamos a a ver. Hola Vamos No sé, tío, que puede ser Cuidado No sé Esto me recuerda mucho A la aventura de Gravity Fall, Que también tuve que buscar como Los objetos Vale, 106 pes no se va Un tractor ahí, tío. Vamos a continuar que el tipo subir por esta escalera. A ver si podemos encontrar algo por aquí. Interesante. ¿Vale un cuarto? Hay otro cuarto. A lo mejor será el otro. Sí, no pide, mira. ¿Sí, no? Se puede ir por aquí. Dios, pero está todo el... taponado, eh. No? Dios, mira esto, tío. Un ordenador. ¿tú? ¿Tú tí? Tones de papel No sé, aquí hay una mujer en el suelo No sé Dios, pero mira, de lo que cogió antes Eddie Hay un montón de cosas de esas, no sé lo que es Qué locura, ¿eh? Dios. Increíble Otro ordenador, como que lo han No sé, tío Qué raro ¿De este sí Sí, sí, ahí no sé, es que no sé lo sí, que es. Esto es para. Para pegar o algo. No, no, esto es para. Ahí, que no sé el nombre. Eh... Para las máquinas de. de, de la. ¿Los cuando van al supermercado sí, y todo eso. Ah, a ver. Bueno, lo dice carrete. Carrete. ¿Carrete? Sí, sí. Está bien. Exacto, mira qué más. Los tickets, o sea que aquí. Vale, y ahí. Pero... Ahí eso, para guardar los folios y las fundas y eso. Pero para subir por aquí chungo, ¿no? Sí. Bueno, podemos apoyar aquí o algo y si quieres subir. ¿Eh? Pero, ¿y te fías ¿También por aquí, tío? No creo que pase nada o... Yo creo que... no sé. Ya, pero después para bajar, ¿tú? Sí, para bajar sí, va a ser Lo un que podemos hacer es una cosa. Eh... Seguimos recto. Vale, sí, o sea, mejor. Hay que ver algo aquí por aquí que sube. Sí, para bajar, algo. para subir. Es que sabes lo que pasa, tío, que... Estos, hey, pero... ¿vale? Son sí. hojas secas. Pero a lo mejor está tapando algo y me entiendes. Es verdad. Entonces, ¿nos, sí, podemos nos podemos caer. caer. A... No sé, no me fío, ¿eh? Vamos a buscar otro sitio, a ver si... No 24, esto, sí. Vale, vamos a hacer un poquito Vale. Mira, aquí hay unas escaleras, pero no, bueno. no me fío, la verdad, de esas escaleras, sinceramente... Bueno, se subir por aquí, pero... Eh, no, no sé. Eh. Encima tiene piedras debajo, como que estaba sostenido por eso. No, no la juego, tío. Mira. No, muy... No, no, no, no ni de coña, eh. No, no, no. no. ¡Ey! No no no, no, no, no, no, no. ¿Mira eso? Que no, no, qué. que... ¿Eh? Mira eso, tío. Cielo, el tractor. fu Al va a subir, eh, te lo sí, digo. Sí, pero... Como suba yo. Pff. ¿Qué? Yo no me la puedo, ¿eh? ¿Y cómo te la doy? <ríe> te la doy? <ríe> ¡Dame la cámara, dice. Yo. Dios! mío, vale. ¿Te la Subo. Doy, no, no, no, tú no subas, creo. Uff. ¿Sí? No, dame la cámara si quieres. Yo. Toma. Yo no me voy a subir Toma, todavía. No, que va, que va. Toma, chicos, yo peso más. Sí, sí, yo no me voy a subir, te lo digo. Mira aquí está lo de Como lo de las Eso, de a subir. los tractores a subir la web. Yo no quiero subir Pero vamos a subir porque si no me quedo solo sí, Mira, estoy subiendo, poco a poco poquito, pero, pero Tranquilito miedo No, que me voy a caer Uf. Vale, Vale, vale, vale Reto cumplido Uf. Yo ¿Qué pasa? Está cerrado esto Chivo ¡Oh! ¿La cocina? Viene una tele aquí, chicos. Hay un baño, la cocina. Es como una pequeña casa, ¿no? Sí, El vigilante, No, no sé, tío. La tele. Perdón, una figura de... Un baño de niños, tío. Un baño de chicos, dos colchones. Yo quiero salir. Es verdad. El del baño es bastante curioso. Yo es que ahí no. La primera vez que veo un esquema así. Bastante curioso, me Pero mira, yo voy a salir de aquí porque. Yo es que está ah. oliendo a. ¡Joder, me ¡Qué va, qué va! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es algo de la luz o algo? Es una torre. Eléctrica, ¿eh? Mira, un móvil todo destrozado. Nokia.. Un no queda roto, eh. año de la Ñola pera, eh. Increíble, un no queda roto. Bueno, aquí hay un caminito que sigue, pero. Va a subir por ahí, pero no yo sé. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Que podemos hacer Seguir sí. para adelante, a lo mejor hay más cosas. Logue. ¿Qué haces? siempre buscando el peligro, tío. ¿Qué, <risa> ¿qué haces, Siempre buscando el peligro, Vamos. Sí, Como se caiga. Eso, nada, bájate. ¡Qué miedo da este sitio! ¡Fua! ¿Y ahora dónde no vas a que bajar por aquí para ver? ¿Es en serio? La bajada es más fina, ¿eh? Sí, ¿Sí ¿eh? Hola, mande por aquí Vamos a ver Tío, ¿por qué hay zapatos de niño? No sé, pero... Aquí hay mucha más Va eh. Parece sí. una fábrica, o algo que no sé, tío. Bueno, esto tiene pinta que. uf, que aquí estaba todo esto de la luz: interruptores y todo esto. ¿Se dio parada de emergencia? No sé. Nada, no, seguimos. Sí. Seguimos. Sí. Seguimos, chicos. ¿Y eh. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos por aquí o, o por dónde? No bajaría, tío. ¿Bajamos? Sí, bajaría y diría donde está el tractor. Vale. ¿Lo jugamos y bajamos? Sí, sí, mejor porque bueno. es que... Vale. Ay, qué no, yo es que bajar escaleras así me da, no sé. Dios mío, mira esto. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Sí. Buah. Ay, Dios. Que te mata, cuidado. Ahora sí estoy acojonado. Toma la hue. ¿La cámara? <risa> Venga, vamos a grabar Va, la caída. Encima yo soy torpe. Yo grabo por si acaso. <risa> sí, ya se lo iba a cargar ya. ¡Mira, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué estudio! Llego, esto está hecho polvo. Baja rápido, corre. Yo, yo, encima me toca a mí, tío. Vale, bueno, vale, bueno, ya, ya, ya, estoy vivo. Fua, encima yo ahora Vamos, flow buena, buena, buena, buena, buena <tose> oh, <we. tose> oh, <we. tose> <tose> este Vamos, Sí, puedes. Uh. Vale, ah. Un tractor todo yo. Destrozadísimo. Vale, mira, comazo. Vale, los papeles que estaba viendo antes eran de la marca del tractor. Ah. Vale, vale No, vale. Yo, man, el investigador <risa> yo. Un tractor abandonado, señores señor sí, sí, Qué grande el bicho este, ¿no? <risa> Ay, mira. Yo ¿eh? nunca Imagínate había visto... Un tractor porque esto eh, cuesta dinero Vale, en su momento lo dejaron aquí abandonado Y con el tiempo, pues bueno no, Pues no, no, no. ha ido a la mierda, ¿no? Prácticamente yo. Y es una pena Joder Aquí como uno. Lo que van detrás de los camiones, ¿no es esto, ¿Eh? Jaume. ¿Eh? Lo que van detrás de los camiones, ¿no es esto? Sí, sí. ¿Remolque algo de es eso, eso lo se lo llama? Remolque, ¿no? Sí. Ah, oh, vale. Y eso no sé lo que es, la verdad. No, lo no, bueno, ¿Para qué vas a subir? Fua. Las ruedas ahí y yo. Mira, hay, hay otro tractor al fondo, eh. Sí. Otro tractor. Es Aquí deja los tractores abandonados como si costara 50. Sí, sí, euros? eh. Dios. Yo sí, sí. Una casa ahí. Sí, pero que hay más casas, increíble. Yo, ¿eh? ¿Eh? más casas. No sé, pero. Esto algo del tractor o algo de eso. ¿eh? Sí, sí. Yo, otro tractor, pero ¿por qué lo abandonan? No sé. Pero este no tiene la parte de adelante. No. Sí. No sé. Y sí, al fondo ves. Creo que hay otro. Yo, sí, es verdad, eh. joder esto es como una casa de... no sé joder mira esto que es, parece para poner gasolina no, si sí es, si sí es si, ¿Sí, no? si, sí, es para pa la gasolina, no? hostia! hostia! ¿Dónde estaba esperando? ¿Qué dice? este hombre lo estaba esperando ¿Qué dice? ¿Quién eres? soy un discípulo de Sonic.com ¿Qué? estoy buscando lo mismo que ¿Qué ¿Está buscándolo? Cuidado, cuidado, mira a Claro, no tenemos no, no problema. Lo primero quítate la máscara. ¿no? Sí, quítatela. ¿Qué dices, tío? Sí, Por, el 6. 6. Por la cara. ¿Qué dices? Eh, ¡Ah! hey, hey, hey! tío, cuidado. ¿Qué? ¡Eh, chacho! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, p***! Tío ¿Chayo? ¿Fui ya? Chayo, tío, de verdad ¿Cómo estás? ¿Chayo? ¿Quién coño es ese? Dios, tío Dios, ya. tío ¿Está bien? Sí, sí Está loco espera, espera, espera, espera, vamos a... Siéntate, bueno, que tienes eso Luego cámara en el casta Chayo, tío Rojo. Qué puto loco, ¿Qué puto, tío? Tío, tío, tío. Siéntate ahí en la rueda, Olga Pero, ¿y es que te vas a salir ahora? Siéntate ahí. de Bill Safe, iba a decir de Sony.exe Chayo, chayo, chayo. Joder, tío. este tío debería estar aquí. Es que si no. lo dije antes. Dije, esta, esta aventura se parece a la de Bill Safe. ¿Vale? ¿Se acuerdan del discípulo? Que Bill Safer, sí, tío. pues manipulaba a gente para que fuera de, de sus discípulos. Chayo. Y ahora nos encontramos como que Sony.exe ha creado un discípulo Qué puta Cuando locura tío Chayo ya empezamos tío ¿y esa máscara? ¿qué coño? ya empezamos tío a dónde fue? a dónde fue? no sé, se fue como para arriba o algo, ¿no? ¿para allá? sí, yo creo que sí allá? es que no lo vi, no, no me dio tiempo de hacer nada sí, para allá, tiene que ser porque la se carretera continúa tío vale, hacemos una cosa, no vamos a... es decir puede ser que esto sea una trampa o algo y si él fue por aquí vamos, no nosotros, vamos a hacer nosotros una cosa. Claro, vamos por ahí, por ahí, ahí. Por sí, sí, sí allá. sí. No, no vamos a seguirle ¿y eso es buena teoría? Claro, porque supuestamente a lo mejor él piensa que. A lo mejor por ahí hacer... hay algo, claro, claro. claro. Y puede ser una no, trampa o no, lo que vale, sea. Vale, pues vamos por aquí. No, vale, vale. No. Pero gordo, está bien. ¿Eh? ¿Está sí, sí, bien? sí, sí, sí, sí. sí. Tío. qué locura, tío. Hay que tener cuidado, ¿vale? Por aquí, por esta zona ¿no?